Empezó específicamente con el tema del colapso sanitario que hubo en Matanza y que a mí me, me causaba como cierta impotencia no poder tener a mí, con, conmigo recursos para poder ayudar a la, a la provincia en sentido amplio. ¿no? Y a mí se me ocurrió que podría ser también una alternativa pedir donaciones, poner ya mis cuentas personales en función de eh, lo que estaba sucediendo en Matanza. Y también recoger donaciones en físico, es decir, eh, insumos sanitarios, medicamentos, eh, eh, aseo, lo que fuera, lo que la gente pudiera donar, que pudiera llegar a Matanzas. Las personas respondieron eh, brevemente. Es decir, al día, es decir, yo lo puse por la noche y al día siguiente ya estaba como al, al mediodía, ya yo tenía casi como tres mil pesos en, en mi tarjeta, en esa con ese, con ese con ese interés. Y luego me empezaron a llegar eh, donativos, es decir, alimentos, medicamentos que se fueran, que pudieran ser eh, llevados a matanza. Bici Solidaria es una plataforma ciudadana para el ejercicio de voluntariado haciendo uso de la bicicleta. Específicamente viene a través de una de mis mejores amigas que estaba apoyando en las recogidas del Centro Matilde Luther King y de la Iglesia Prebisteriana en Centro Habana, eh, y que estaba apoyando con estas cuestiones. Y me acuerdo que, que le dije, mira, no tengo nada para donar, dinero mucho menos, pero eh, están mis bicicletas, están la, eh, mis piernas. Y sé que la comunidad de ciclistas, que es muy entusiasta y muy sensible con estos temas, eh, va a, se va a sumar también a esta iniciativa. Hicimos un grupo donde los interesados en donar, pero que no pudieran, escribían eh, por favor, vivo en tal lugar, eh, quiero entregar una donación y entonces un ciclista que estuviera dispuesto se ponía en contacto con la persona y entonces recogía la donación en casa de la persona y lo traía al, al centro. Siempre aclaramos que no éramos centro receptor, que no nos dedicábamos a, a recibir donaciones como tal, sino específicamente solo a trasladar, eh, aprovechando las propias rutas que hacían los, los ciclistas y esta disposición que bueno, tenían las personas de ayudar eh, a personas de otras provincias que están pasando por una situación eh, realmente grave. Tengo una amiga que fue la que se le ocurrió la idea. Primero empezó como una iniciativa en, entre su familia, sus amigos y la gente del barrio. Un poco como para ayudar a las personas precisamente porque estábamos muy alarmadas por los precios exorbitantes que ya estaban cobrando muchas veces los medicamentos, sobre todo en las redes sociales, la gente muchas veces proponiendo, otras veces solicitando, pidiendo un, una ayuda, un auxilio, un socorro, en, en ese sentido. Así fue como surgió allá en Olín esta iniciativa que se llama Garaje Blanco porque todo empezó en el, en el garaje de su casa, para que la gente supiera un poco y se ubicara dónde llegar, decían, bueno, la casa del Garaje Blanco. Y poco a poco la gente se fue sumando a, a la idea y, y fue una idea que también no solo, no solo es el que pueda donar medicamentos, también aquella persona que pueda donar cualquier tipo de medios de protección, sobre todo para, para luego ser donados a centros hospitalarios o centros de aislamiento para la protección de, de todo el personal de la salud y, la, y, y el resto del personal también que está allí colaborando, cooperando. Otras personas desde afuera nos han ayudado también, eh, de Inglaterra sobre todo. Y tenemos eh, contactos en las guaguas que vienen de médicos de la, desde Holguín a La Habana y de La Habana a Holguín que nos hacen el favor de llevarnos esas donaciones hasta allá. Eh, se necesita obviamente la colaboración que llegue desde, desde fuera. Hay muchos holguineros y muchos cubanos. Están, bueno, eh, todo el equipo de Mabel Cuesta, el equipo de Maciel Rubio también desde España, digamos que tejiendo redes eh, a nivel internacional para, para lograr eh, hacer llegar medicamentos a nuestro país para, para que se le lleve directamente a las personas. Nosotros queremos ayudar. Esa es. Eh, el ideal nuestro, ahora mismo, que es lo más importante, tratar de ayudar al que más, lo, al que más podamos. Lo importante sería en mantener estos esfuerzos, es decir, son, porque son esfuerzos que parten de la sociedad civil, parten de, de las experiencias de las personas, es decir, que, que experiencias que se acumulan, que no se pierden, ¿no? Pues, y que, que, que a la larga en el futuro si vuelve a pasar algo parecido, puede utilizarse ¿no? porque son recursos y personas que están detrás de ellos ¿no? y, que, eh, y, que, y que tienen como, como finalidad también eh, construir esa sociedad o ese porvenir mejor.